Puñetere ya está aquí y ya llegó. Puñetere ya está aquí y ya llegó. Cuando estoy en Lima y me acuerdo de usted, sé que soy la única que el público prefiere. Sé que no esperabas que regresen Puñetere Yo oigo sus gritos de Ecuador hasta aquí. Todos conmigo que esto dice así. Puñetero, puñetero, puñetero, puñetero, puñetero, puñetero, ya te Y si no les gusta cojo mis cuatro maletas Y me voy para el Perú, ¿Puñetere? ¿Puñetere? ¿Puñetere? Si no gusta, pa Perú? Se van a quedar tranquilos ¿Ya, ya, ya, ¿Seguro? Seguro seguro que sí? ¿O seguro que no? ¿Seguro, ¿Seguro que, que sí? Me lo prometen, me lo, ¿Me lo juran. Por Dios. Una ha sido creada con un solo propósito Buscar la paz en todo el mundo Para que la paz esté con nosotros Y con tu espíritu. Vamos a proceder a darnos la paz entre todos La, vamos ya. la paz, la paz, la la paz. La paz. La Saca la mano, se acabó la paz El programa de hoy se titula A Chaki Caramba Chaki! A Chaki Caramba Cha Y dando la media vuelta voy a ver quién perderá ¡Perdiste! ¡Zapatillazo contigo! Puñetere, te, te, te, te, te, Puñetere te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, te, Born in Japan. I got the sizzle, but not the spice. 一代一入就是大家一起 make a money, 一代一助,